¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Pues yo estoy aquí ahora para anunciar el próximo book club que trata de este libro, El príncipe de la niebla. Este libro ha sido seleccionado por eh, los participantes del book club anterior, ¿vale? No lo he seleccionado yo. Ha sido seleccionado por los estudiantes y es un buen libro, me gusta. Buena elección. Entonces, vamos a empezar un nuevo Book Club que comenzará el, el día 20 de abril, que es miércoles, y esa será la primera semana. Eh, este curso constará de cinco semanas, ¿vale? Entonces... Cada miércoles, durante cinco semanas, las personas que quieran hacer el curso conmigo recibirán un email con los enlaces, links, a los vídeos y los PDFs. Eh, os recuerdo que el book club eh, es un club, realmente no tienes que hablar con nadie tenemos un chat privado en telegram eh, y puedes hablar con los demás integrantes de, del grupo de, del club pero no necesitas hablar con, con nadie eh, vosotros recibiréis el email y podéis acceder al email cuando queráis porque el curso será para vosotros para siempre sí y este curso, como los otros cursos, pues tratarán de este libro, obviamente, eh, en este caso. Eh, el curso lo hago también con Ana, con la profesora Ana, ¿vale? Ana y yo, pero estoy yo sola hoy en, en el vídeo. Y pues eh, en los vídeos y en los PDFs vais a ver pues expresiones coloquiales que aparecen en el libro, o expresiones fijas, vamos a hablar del autor, vamos a hablar de los personajes, de los recursos literarios, cosas que llamen la atención gramaticalmente del libro, eh, cosas que a veces cuando yo leo pienso, esto es, es importante o creo que esto eh, será de ayuda para los estudiantes. ¿vale? Entonces, muchas cosas. Eh, el libro si quieres hacer el curso, el libro eh, lo puedes encontrar en amazon, ¿vale? necesitas una copia para ti eh, para empezar el curso, ¿sí? eh, y bueno, el coste son 35 libras para los no socios y para los socios eh, tenéis un descuento y son 30 libras. Aquí dejaré el email más abajo, por favor, si estáis interesados, mandadme un email y os enviaré la información y los enlaces para que podáis hacer la reserva, ¿vale? Eh, o cualquier duda, cualquier pregunta, estoy... me podéis escribir al email o también estoy en Telegram, ¿sí? Pues eh, nada más, muchas gracias y espero veros en el club. Hasta luego.